Porque mírenlo, eh. está blanco totalmente. De aquí una, un cuarto de hora, veremos a ver lo que vale. Muy bien. Veremos a ver lo que vale, ¿eh? Muy bien. Y yo pongo mi cabeza que valdrá millones. Muy bien. ¿Eh? Están conformes, ¿no? Está blanco. Vale. Vale. Vale.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 Y como limpio y bueno, quiero que echen una mirada todos y que lo vean aquí. ¿Vosotros decís que está bien? Si sí. está bien, lo veis bien, ¿no? Vale. Por lo tanto, yo me corona yo junto con mi consejo que lo tengo aquí. Pues, señores, yo me lo paso por encima de aquí. Eh, aquí hay un pañuelo que pesa mucho, muchos kilos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 Y como es honra y es sobrino mío, pues también tengo mucho orgullo. Y José, orgullo, ¡Cógelo, mucho pues orgullo, paso por la cabeza. Hombre, José, todos, el que sea, el que quiera que lo coja. Señores, esto es lo que mantiene a todos raza gitana. Que roguemos todos, que esto dure y que todos sean como este. Lo que ruego que lo conserve para todos los días. Y que rueguen mucho por mucho nosotros rello. todos y que se siga sacando todo. Ver, así es. Esto más que nada va ahora para la juventud. La juventud tiene que respetar esto, que lo único que nos queda al gitano. Entre otros de la familia no hace falta jurar porque somos todos familia. Antes juraba ahora no. Con el respeto a este pañuelo, yo me corono con él. Muy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 Y a sus suegros como esta doncella la ha hecho. Muy bien. Y como este pañuelo es bueno de honra y corbenza, yo me lo paso por mi cabeza. Muy bien, muy bien. Muy bien, pero señores, este pañuelo está todo dicho. Es un pañuelo exagerado. Lo que está a la vista no da falta que a ti. Como bueno y puro yo me corro con él. Señores, ve aquí un tesoro. Un tesoro que pesa mucho. Muy bueno. Y tenemos tres rosas como los tres roseros. Con dos palmos de puntilla, y un palmero, los han usado toda la familia. Por lo tanto, yo me lo paso por la cabeza. Muy, bien, bueno. Bien, muy bueno, muy bueno, bueno. Bueno señores. Mucho orgullo. Es el primer pañuelo que cojo en la mano. Para mí es un placer. sea la boda de mi hermano. Mucho falta mucha gente, pero bueno. Como es bueno, yo creo que es bueno, señores, ponerme todo. Oh <laughs> ¡Esto es con la ¡No puede ser! ¡No ¡Porque está loco!